¿Qué onda chicos? ¿Cómo está tanto bien? Quería decirle que optimice la PC porque me iba re mal y, y bueno, me iba mal Así que la optimice y mira, me está yendo de lujo Todavía vino Germán un ratito y bueno Así que les quería avisar que optimice la PC de la mejor manera Mira, también oculté esto Está todo tranquilo acá, sí el mouse lo puse el cursor si quieren saber cómo se hace yo les enseño así es así tienen que, tienen que ir a, a acá escribir mouse mouse configuración mouse se van acá opciones adicionales punteros y acá dejan en ninguno y ustedes eh, descarguen el que les gusta y los ponen acá lo ponen todo listo bueno, le, le dan a aplicar aceptar y listo Y si no lo guardan como Pero los recomiendo que pongan Ninguna y pongan este Así que bueno, así se es, así. Eh, hace Espero que les haya gustado este video Nada, que no duró nada Así que es tan cortito así. Espero que les haya gustado un pedazo de gran like Suscríbanse al canal Que ya y más vídeos de GEMDRIDASH